El movimiento popular, el reto que tenemos es retomar ese proceso histórico en nuestra querida Colombia, donde por más de 53 años se dio por el incumplimiento de los gobiernos liberales conservadores y la irresponsabilidad de no poderle resolver los problemas a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros campesinos, a nuestros maestros, a nuestras mujeres, a nuestros estudiantes universitarios, se llevó a una crisis desde el punto de vista económico, social, cultural, medioambiental y político. En este momento las condiciones eh, han cambiado, pero no han cambiado en beneficio de nuestro pueblo. Las elecciones que acabamos de realizar en Colombia nos permitió tener eh, una, un panorama que consiste en que con el candidato de Álvaro Uribe, hoy ya eh, ex senador, eh, que puso a su candidato a una persona para poderla manejar de otras bambalinas, unieron todos los pícaros, todos los corruptos, todos los clientelistas y todos los que se han robado el presupuesto de nosotros los colombianos. De ese lado estaba toda la gente de la ultraderecha, de la derecha, los paramilitares, las águilas de, de negras, los, eh, quienes apoyan los grupos financieros, los grupos económicos, quienes apoyan y quienes son los que generan la violencia en Colombia y por el otro lado, el movimiento que es eh, la esperanza en, en los colombianos liderado por Gustavo Petro en la propuesta de la Colombia Humana en la Colombia Humana Estamos formando parte de diferentes grupos, diferentes movimientos. Está el Polo Democrático, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, está el, el, movimiento, el Partido Verde, están movimientos sociales de los indígenas, están los movimientos de tipo comunitario, defensores de los derechos humanos. Y lo que nosotros vemos en este preciso instante, ...en Colombia y es parte del contexto posiblemente latinoamericano... ...es cómo el imperialismo norteamericano quiere meter nuevamente las garras... ...en nuestros países, ya no con el sistema de la guerra y de la violencia... ...con tanques de guerra, con helicópteros y con la artillería... ...sino a través de otros medios, como ellos tienen, que es el manejo... ...de la situación económica, desgraciadamente, de los medios de comunicación... ...que se prestan y que, se, y que son los máximos aliados de este gobierno... ...clientelista y corrupto que existe en Colombia. El problema más difícil que vemos nosotros y el que acudimos a la solidaridad a los hermanos ecuatorianos, peruanos, argentinos, bolivianos, venezolanos que estuvimos presentes en este encuentro internacional, todos los pueblos somos unasur, realizado acá en Quito, es que nos den esa solidaridad que siempre han sido con nuestro pueblo, hoy para que exijan al gobierno de Duque, porque con el gobierno de Santos, que sale, se va sin pena ni gloria, no pudo cumplir ...con los firmado, lo firmado en los acuerdos de paz... ...según las investigaciones a nivel internacional... ...nos dicen que escasamente el 18% de los acuerdos de paz... ...pudo cumplir el gobierno saliente de, de, de Santos... ...y nosotros, el movimiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común... ...hemos cumplido entre el 85% y 90% lo que es el pacto de los acuerdos de paz... ...por eso le estamos pidiendo a ustedes, a los medios de comunicación alternativo... ...a los medios de comunicación popular de que hagan conocer de que en Colombia existe una persecución, una campaña liderada por fuerzas oscuras y con la complicidad de los gobiernos que en este momento existen y posiblemente los que vengan en la persecución, en la tortura, desaparición y asesinato de líderes comunales, de líderes de defensores de derechos humanos, estudiantiles, líderes del movimiento indígena, excombatientes de las FARC, eh, compañeros que forman parte de la estructura de organizaciones sociales les pedimos entonces que por favor ustedes se solidaricen con el pueblo colombiano para que exijan al gobierno colombiano al que se fue ya no tanto sino al que viene de que pare la violencia de que pare esa persecución y el asesinato a nuestros líderes y por otro lado manifestarles que la esperanza está en el movimiento de la colombia humana hoy somos 8.400.000 votos de colombianos que dijimos no a la corrupción, no al clientelismo, no a la violencia, sí a la paz, sí a la vida y sí a la defensa de nuestros recursos naturales.